Hace unos días estuvo Elton John en Uruguay, tocando en el Parque Central. Nos acabamos de enterar que el Ministerio de Economía y Finanzas, junto con el Ministerio de Turismo, lo declararon de interés nacional el espectáculo, y por eso además le exoneraron del 22% del IVA. Es decir, el señor Elton John, que no sabemos cuánto facturó, cuánto cobró por tocar, no pagó IVA. Cualquiera de ustedes que están viendo este video, cuando van a comprar cualquier artículo, van al almacén, van al supermercado, a donde sea, están pagando IVA. Están pagando el 22%. Están pagando cuando pagan la factura de UTE, de Antel. Entonces, así lo que estamos viendo es que hay determinadas personas que, eh, en este caso, el John se ve beneficiados si no pagan, al igual que usted, sus impuestos se dice que es porque atrae al turismo y porque tiene un interés nacional nos parece realmente que no corresponde y por eso le estamos cursando un pedido de informe tanto al Ministerio de Economía y Finanzas como al Ministerio de Turismo para que nos digan eh, por qué no se le ha cobrado el impuesto al valor agregado al Elton John como se le da y se le cobra a todos los uruguayos y además queremos saber cuál es la empresa que, que lo hizo. Porque hace un tiempo, se recordará, que se dijo que iba a venir la artista Madonna y que no venía por la cantidad de impuestos que había. Por lo tanto, no sabemos por qué el Poder Ejecutivo tiene hacia un lado un criterio y hacia otro, otro criterio. No nos parece bien que cualquiera de ustedes, de nosotros, paguemos impuestos, y alguien, un extranjero en este caso, que más allá de que guste o no guste su música, no paga. Viene, hace su recital, hace su trabajo, cobra, no sabemos cuánto, pero esos calles andan alrededor del millón de dólares, más o menos. Bueno, esas personas que cobran ese dinero, hay 220 mil dólares, que sería más o menos el 22% del IVA por un, una estimación así, no lo pagan y el país se queda sin cobrarlo nos nos parece adecuado, vamos a ver qué responden las autoridades ante nuestra consulta.